De conformidad con la Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, los niveles de gobierno en el Ecuador, a partir obviamente del 2008, eh, son en primer lugar eh, el Estado central, el gobierno central, por decirlo de una forma. Posteriormente están los gobiernos subnacionales, conformados por las regiones, que como es de conocimiento de todos, todavía no ha sido eh, constituida una sola. Eh, están también eh, los eh, gobiernos autónomos descentralizados provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados eh, municipales y los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales. Hay que señalar que estos gobiernos autónomos descentralizados, es decir, la institución como tal, funciona opera dentro de un territorio. Ese territorio eh, básicamente también está configurado, está esbozado en eh, la propia constitución y en el propio cotad. Eh, cuáles son eh, eh, las circunscripciones territoriales donde operan estas instituciones de, que ejercen el gobierno eh, dentro de cada circunscripción son eh, para obviamente el nivel de gobierno eh, central el Estado Nacional para lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados regionales la región que como había señalado anteriormente no se ha configurado todavía una sola están eh, las provincias donde operan los eh, gobiernos autónomos descentralizados provinciales eh, los cantones, donde operan los eh, gobiernos autónomos centralizados municipales y las parroquias rurales, donde operan los gobiernos de autónomos descentralizados parroquiales rurales. Es indispensable señalar que eh, cada nivel de gobierno eh, tiene, por un lado, un eh, órgano legislativo, que es el eh, que tiene la facultad eh, legislativa o, o la facultad normativa para emitir las leyes que le permiten regular las competencias que le establece la Constitución y el COTAD a cada nivel de gobierno. Y también eh, tienen un ejecutivo, que generalmente eh, suele ser eh, un dignatario de elección popular, que más bien es el administrador eh, y además el representante legal de cada uno de los niveles de gobierno. Hay que indicar también que tanto la Constitución como el Cotat eh, señalan que a más de estos tradicionales niveles de gobierno, existen eh, tres regímenes especiales. Los regímenes especiales tienen distinta eh, origen o distinta causalidad, es decir, eh, por un lado tenemos nosotros eh, la provincia de Galápagos, que se eh, configura como un eh, régimen especial por razones obviamente de conservación y gestión ambiental. Eh, en ese sentido, eh, se tiene un consejo de gobierno, se tiene una ley específica que regula las competencias dentro de la provincia de Galápagos, que es la ley orgánica del régimen especial de Galápagos, que ha sido recientemente reformada, y en donde eh, efectivamente hay alguna diferenciación con lo que tiene que ver con el eh, régimen de competencias eh, normal o tradicional que opera para el resto de niveles de gobierno. Eh, en segundo lugar... Tenemos eh, el régimen especial de las eh, circunscri circunscripciones, perdón, territoriales que pueden ser estas indígenas, pueden ser estas eh, montubias o podrían ser estas también eh, negras, eh, en ese sentido, o afroecuatorianas o afrodescendientes. En ese sentido no hay que olvidarse que esta es una reivindicación de los eh, pueblos y nacionalidades del Ecuador, eh, una reivindicación de orden territorial entonces tiene un origen de orden eh, cultural, eh, este tipo, este régimen de, de gobierno especial, en donde básicamente, eh, si bien es cierto, eh, tienen la posibilidad de tener eh, una propia forma de organización social estos pueblos o nacionalidades, formas de autogobierno, no es menos cierto indicar también que se tienen que eh, regir dentro de lo que sería la división político-administrativa. ¿Esto qué quiere decir? que eh, podría ser que eh, los habitantes de un cantón decidan eh, conformarse como circunscripción territorial indígena, afrodescendiente o montuvia, depende de dónde esté ubicada eh, obviamente la misma, asumiendo las competencias del cantón, es decir, del gobierno autónomo centralizado municipal, lo propio con las provincias, lo propio con las juntas parroquiales rurales no opera las eh, circunscripciones territoriales indígenas para lo que serían eh, regiones. Ahí hay una limitación de orden legal. Lo más fuerte, digamos, de lo que sería una circunscripción territorial eh, viene dado por el, la posibilidad que tendrían eh, los habitantes, miembros de eh, alguna eh, pueblo-nacionalidad, de poder ejercer de manera mucho más eh, radical y extensa los derechos colectivos establecidos en la Constitución, que como es de conocimiento de ustedes, eh, son derechos que son plenamente justiciables a partir de la Constitución del 2008, es decir, eh, se ha roto esa odiosa separación que existía entre derechos de primera, segunda y tercera generación. Hoy todos los derechos son justiciables, es decir, los derechos de los pueblos indígenas como los derechos civiles y políticos. Creo que esa es una reivindicación, eh, sobre todo en materia de equidad territorial y de garantía de derechos que hace esta Constitución, la reconoce posteriormente el COTAD. Y el tercer eh, régimen especial viene dado por eh, razones de orden poblacional, es decir, existen eh, ciudades o podría ser eh, conjunción o aglomeración de ciudades que eh, por su densidad poblacional ameritan un trato diferenciado. En ese sentido, eh, básicamente en el país por lo pronto eh, podrían reunir requisitos para convertirse en gobiernos autónomos de, eh, descentralizados de distrito metropolitano autónomo, eh, tanto la ciudad de eh, Quito como Guayaquil. Hemos visto que han habido algunas eh, iniciativas en la ciudad de Quito, han habido algunos, eh, al menos dos estatutos que eh, lamentablemente no han pasado por el trámite legal correspondiente, es decir, nunca han llegado a ser consultados estos estatutos autonómicos con la ciudadanía. En ese sentido, no existen todavía en el país ningún eh, distrito metropolitano autónomo. Eh, sin embargo, hay que indicar que la potencia de este régimen especial viene dada por la posibilidad de asumir algunas competencias en lo que fuera aplicable, tanto de región como de provincia. Entonces, estamos dentro de un contexto, eh, teóricamente hablando, de ciudades-regiones, es decir, de ciudades que, por su eh, densidad eh, poblacional y por su actividad comercial, cultural, política, podrían eh, insertarse eh, no solamente dentro del contexto nacional, sino también eh, dentro del contexto internacional eh, en distintos tipos de, de cadenas, desde económicas hasta culturales, por ejemplo. Eh, en ese sentido, eh, tenemos también que diferenciar porque eh, cuando se desarrollan los regímenes especiales en el COTAT, se hace referencia también eh, a lo que sería una circunscripción territorial amazónica. Y no hay que perder de vista este punto, para mí es eh, muy relevante indicarlo, porque eh, la circunscripción territorial amazónica no es eh, ni un régimen especial ni un nivel de gobierno. Es una eh, circunscripción de planificación. En, en ese sentido, eh, es necesario que se expida una ley que pueda regular efectivamente eh, el tema de planificación en la Amazonía. Eh, tenemos conocimiento que se está trabajando incluso en un plan amazónico desde la propia Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Y eh, posteriormente, eh, esta región amazónica efectivamente debería tener la capacidad de poder hacer eh, planificación regional y microplanificación de conformidad con eh, su realidad eh, territorial.